Los casos de tortura en el estado de Puebla registrados en notas periodísticas durante el 2021 aumentaron 39.3% con respecto al año anterior y ocupan el primer lugar a nivel nacional, reportó el estudio Galería del Horror. El informe anual de la organización Causa en Común indicó que la entidad poblana pasó de 61 hechos de tortura en 2020 a 85 el año pasado. La organización definió como tortura a cualquier asesinato por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolor y sufrimiento extremo. Los municipios que tuvieron más incidencia en este tipo de actos fueron Puebla Capital con nueve casos, Tecamachalco con cuatro, Izúcar de Matamoros, Acatzingo y Tepeaca con tres, San José Chiapas, San Martín, Texmelucan, Atlisco y Los Reyes de Juárez con dos. El primer suceso ocurrió el 10 de enero en el municipio de Jalpan, donde fue hallado el cuerpo torturado de un hombre de 34 años quien era capataz de un rancho. El último hecho fue el 14 de noviembre en Santiago, Miahuatlán, lugar donde fue encontrado un masculino embolsado y con signos de tortura, mismo que fue identificado como Ángel Cristian Jara Santoyo. Fue reportado como desaparecido cuatro días antes. A nivel nacional fueron registrados 1.151 casos de tortura. Además, se resaltó que este tipo de atrocidad fue de la mayor incidencia en el país. Durante 2021, Causa en Común localizó al menos 220 notas periodísticas relacionadas a este tipo de atrocidades en Puebla, de las cuales identificó a 247 víctimas por diversos hechos atroces. Entre los hechos violentos en la entidad destacan tres masacres en 2021, el registro de 14 fosas clandestinas, 30 mutilaciones, 14 personas calcinadas y asesinatos de niños, así como 29 feminicidios con crueldad de Extrema. Además, el informe que tiene como base las fuentes periodísticas posicionó a la entidad poblana en el segundo lugar a nivel nacional en casos e intentos de linchamiento, con 5 y 36 respectivamente. Asimismo, Puebla registró 13 enfrentamientos entre grupos delincuenciales o contra la autoridad.